si cariño otro, otro... No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no puedo olvidarla Dios, te estás matándome de pena Morena Pero el es que sigo encadenado Hasta recuerdo que no dejan No dejan la de paz, de paz mi corazón a la tengo, Muy dentro de mí de la la tengo No puedes salir Ahí Morena Bajo tu amigo yo buscaba Córtame en golpe tu cariño Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro no puedo amor No he podido, no No puedo olvidarla, no he podido, no Ay Porque no puedo olvidarla, quiero olvidarme Es otro cariño, solo te rompo el corazón y Es que no puedo olvidarla, quiero olvidarla No voy a olvidarla, no quiero olvidarla, no puedo olvidarla no, morena, morena, morena Y para qué te la sigo, no sentido Es otro cariño, solo te rompo el corazón Va que va, bro, sí Yo no puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no he podido, no. Ahí. Este no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla. ¡Gracias!